En esta ocasión mostraremos el funcionamiento y los datos que nos genera el informe de, estos, de estado de resultados. Para acceder a él únicamente es necesario darle clic en donde dice informes, buscar la parte que dice estado de resultados, darle clic a esta. Aquí nos desplegará lo que es la comunidad, el mes y el año fiscal. El año fiscal es en el que nos encontramos actualmente. El mes es el que nosotros seleccionemos y la comunidad es a la que estamos asignados. En esta ocasión estaremos ocupando la comunidad de oficinas, que es la realizada para este tipo de pruebas. Nosotros en la parte de abajo ve veremos que se seleccionan dos tablas, una del lado izquierdo, una del lado derecho, donde dice ingresos e ingresos acumulados. Le explicaré primero la, par la, de la parte izquierda. La parte izquierda viene en los ingresos. Aquí se muestran las, no, las, cuen, las cuentas como nóminas, prestadora, pensiones, otros, entre entreparecientes y sueldos aguinaldo, donativo, cursos, otros, sede sol y totales. Aquí veremos los ingresos de cada una de estas cuentas. Al final veremos un total. En la parte, en la parte baja vienen los egresos, que igual se va a mostrar un total de, de todos los egresos de cada cuenta en, en este caso, las cuentas de egresos son las gastos de servicios, gastos de administración y gastos diversos. Al final vemos una utilidad o pérdida del periodo, que esta es la información del mes, de la, de la suma de ingresos menos egresos. En este caso tenemos seleccionados el mes de diciembre, por eso es que no se muestra ningún monto. Pero si seleccionamos otro mes, podremos ver cómo automáticamente nos muestran los meses, el total. De los ingresos, los egresos, su total y su resta. Del lado derecho es la misma información. La única diferencia es que el periodo que se consulta del lado derecho es el del, el del año fiscal. El histórico del año fiscal y muestra sus totales. Así del lado derecho podemos tener un comparativo del histórico con lo del mes que nosotros queramos consultar. De esta manera, si nosotros queremos tener estas tablas en un formato físico o guardarlas en nuestra computadora, solamente tendremos que dar clic en, en el botón del lado derecho amarillo que dice exportar. Seleccionamos en qué formato queremos y el, el sistema automáticamente mostrará, el, en este caso por ejemplo, el PDF que ya nosotros podemos guardarlos en nuestra computadora o imprimirlo. Eso sería todo de parte de este informe, eh, continuaremos este, eh, viendo videos de los demás informes y estados financieros. Gracias.